Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En este sábado, por supuesto, nosotros felices y contentos de llegar hasta sus hogares nuevamente con una edición más de Referentes. En esta oportunidad tenemos un invitado especial a quien lo vamos a saludar, pero antes queremos ver su ficha biográfica. 20 de noviembre de 1965, nacido en La Paz, Bolivia, presidente de la Feria Internacional de la Paz, la FIPAS, que ya ha iniciado el pasado miércoles. Eh, ...la FIPAS 2022... ...donde ha sido todo un éxito... ...y por supuesto nosotros como medio de comunicación... ...estamos todos los días llevándole a detalle... ...de las actividades que tiene... ...la feria más importante de nuestro país... ...y por supuesto de la sede de gobierno... ...buenas noches Don Gerardo... ...qué gusto tenerlo en el programa... ...buenas noches, un gusto estar acá, feliz... ...lo decías, un poco ronco de tanto trabajo... <risa> ...pero sobre todo lo has dicho claro... ...un éxito total de la apertura... ...la inauguración, un lleno total... 600 expositores, toda una fiesta por el departamento y por este evento ferial. Sin duda, estimado Gerardo, nosotros vamos a retroceder un poquito porque el programa intentamos conocer más allá de la vida de de, de nuestros personajes, lo que queremos saber es eh, cómo era su infancia, sus sueños, me imagino que como todo jovencito eh, tenía proyectos y que hoy en día ya conocemos esa vida exitosa que tiene Gerardo Dix y sobre todo eh, a las familias bolivianas les les, les ha dado esta propuesta de la Feria Internacional que es muy importante. ¿Cómo era usted de, de, de niño? Muy travieso, muy inquieto <risa> y además muy soñador, sobre todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Ha sido una, una infancia, creo que bella, por la familia que he tenido y que tengo, obviamente, uh -huh. con padres y hermanos, pero sobre todo en todo ese trayectoria. Bueno, la adolescencia sabemos que es una adolescencia claro. difícil, pero la parte de la juventud, senté, obviamente, un precedente muy importante de ser empresa. Comencé a ser empresa a los 20 años. ¿no? Wow. Eh, bueno, hice la familia a partir de los 21. Hubo un cambio en mi vida espiritual. Y bueno, esos fueron los parámetros que comenzaron a crecer muy importantes para sembrar obviamente lo que ahora hemos cosechado durante mucho tiempo. ¿Recuerda usted, de niño, de joven, cuál fue su primera experiencia en alguna feria? Claro, yo participaba, yo, yo comenzaba como pequeño empresario y, me, y fui invitado a, ser, a formar parte de síndico, a un directorio de la pequeña industria en La Paz. Y participábamos en las ferias tradicionales que habían acá, que eran ferias solamente dirigidas a la pequeña industria y la artesanía. No, sí, no podían entrar otro tipo de productos. O sea, todos los que tenían manufactura hecha aquí en Bolivia podían participar. Yo comencé con un stand pequeño, ¿no? Y, encantó ¿De qué era su, su stand? Era un stand de, de venta de pizarras acrílicas. Ah, mira Cuando no había pizarras acrílicas. ¿Su emprendimiento pues, era ese? Inicialmente era ese. Y bueno, luego magnificamos en metal mecánica, aluminio y todo sí. el crecimiento. Pero era un pequeño stand que lo hacíamos con mucho, con mucho cariño, con mucha fe, sobre todo. Y de ahí fue una de las primeras experiencias que lo hicimos, si no me acuerdo, en la fábrica Saif, cuando era la segunda versión de una pequeña nacional. ¿Su familia lo apoyaba? Sí, sí, siempre, toda la vida. Mi familia ha apoyado incondicionalmente el proyecto. Eh, tengo cinco hijas sí, que, han, sabe, que, ¿no? que han luchado con nosotros. Pero lo importante ha sido justamente esa sinergia, ¿no? de, de, de entender que, que tenemos una visión conjunta. Y hemos ido, bueno, especialmente en todo este trabajo, trabajando año tras año, mes tras mes. No ha sido fácil, no ha sido fácil eh, tomar una iniciativa aquí en La Paz, pero aquí estamos con la bendición de Dios agradecidos por ese aporte que vamos a dar y seguiremos dando mientras yo no de la vida. Claro, sin duda, ¿no? Eh, ¿Cuántos hermanos tiene usted, don Gerardo? Yo tengo, bueno, somos cinco y tengo cuatro hermanos. Somos ¿Cuatro dos, hermanos. dos, tres varones y dos mujeres. ¿A qué se dedican ellos? ¿Igual en el rubro empresarial? Bueno, mi hermano siguió con la línea que yo dejé, que era una empresa Iram y Aluminio, es una, una empresa próspera. Mi hermano mayor es una persona interesantísima, un conocedor, un consultor experto. Tengo mi hermana médica, una hermana... Caterine, que es obviamente una persona muy interesante en todo lo que es diseños. Y bueno, así somos los cinco, ¿no? Somos dos, más? dos, tres varones tres y dos mujeres. Y mi hermana Patty médica. Si, ah, no, me... si no lo digo, ya no, me, ya no me va a dar la receta. <risa> mañana. Lo va, lo va querer, va sí, no va a querer, no va a querer. Sí, todos, todos en diferentes áreas, pero me imagino que se siguen reuniendo ustedes en familia algunas veces. Siempre, siempre en el tiempo de la pandemia tenemos una familia unida, hemos pasado cosas duras. El tema de la enfermedad de mi padre, pero bendito Dios que salió adelante Y bendito Dios que los tengo todavía mis padres vivos con, conmigo y mis, y mis cuatro hermanos con nosotros De niños siempre soñamos nosotros, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser policía, militar, ¿no? Generalmente cuando vemos películas salimos de, de la sala de cine y lo primero que hacemos es querer, sobre, sobre todo los niños, ¿no? ¿Cuál era su sueño de usted, don Gerardo? Ah, lo digo así abierto claro aquí estamos para conocer a la persona detrás del empresariado exitoso ser presidente de Bolivia ¿no? <risa> era un sueño que tenía ¿no? ¿y por qué? ¿por qué quería ser presidente? no sé, veía la... no sí. mucho eso me gustaba la, la, la línea que se manejaba estuve con varios presidentes cuando los acompañé de niño y me dije, algún sí. día si Dios permite pero eso es voluntad de Dios, ¿no? Entonces, todas las cosas suceden porque Dios quiere. Más adelante podríamos tener un Gerardo Dix postulándose al, a las elecciones generales. He pasado en mi carrera dirigencial, empresarial, con muchas eh, invitaciones y siempre las he rechazado. Pero creo que ahora ya estamos eh, sólidos para poder enfrentar algo, pero con una siembra diferente, ¿no? Con claro. principios, bajo un orden y sobre todo bajo ejemplo de vida. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo considera que fue su adolescencia? ¿Rebelde? ¿Tranquilo? Ha sido muy rebelde, era un hombre muy rebelde, era eh, totalmente rebelde, no me gustaba la sujeción eh, Andaba con una actitud de, obviamente, creer que uno tiene que conoce el mundo y no era así claro. He aprendido ¿Tuvo muchos errores? Sí, sí, he tenido muchos errores en mi vida Pero más importante de los errores es saberlos reconocer claro. y cambiar porque todos cometemos errores, <risa> ese principio del arrepentimiento es vital, arrepentimiento es lo que uno hace mal, y ahí está pues la, la misericordia de Dios que restaura, entonces para mí ha sido importante ese paso, fue un, una temporada muy dura de mi adolescencia, aparte de mi juventud, y bueno, yo de muy joven hice empresa, entonces solamente me dediqué a trabajar. ¿Es difícil hacer empresa en nuestro país desde, desde, desde esa perspectiva de joven? Bueno, cuando uno, cuando uno hace empresa, sueña mucho, yo comencé vendiendo pizarras en la calle, No, yo no tuve ningún apoyo era? económico, salía, tenía una, una, unas hijas que, que tenía que mantener y tenía que ir a la calle a vender pizarras y comencé a, a venderlas, a interactuar, daba mi tarjeta de instalador y mi tarjeta de gerente cuando iba a hablar por teléfono, a instalar, es siempre una visión de empresa. ¿Y por qué pizarras? Porque no había, era una línea que comenzamos con mi hermano, son las pizarras blancas que ahora hay muchas, pero en ese tiempo no había. Acrílicas. ¿no? Acrílicas, blancas, claro, lo comenzamos ya, claro. a hacer y de ahí derivamos en aluminio, metal mecánica y construimos un montón ya de se cosas fue, de esto, y comenzó a magnificar. Expandiendo. Expandiendo, pero comenzamos de, con esa etapa y fue interesante porque fue una, un tiempo de vida muy interesante por el hecho de, de saber saborear ese tema del, del, del, del peso a peso diario. Por eso entiendo mucho eso, ¿no? Entiendo mucho eso y siempre quiero trabajar aportando en eso. Luego vinieron las grandes las empresas, me invitaron a ser dirigente en muchas instituciones y bueno, ya la historia es la que ahora estoy viviendo. Claro, sin duda, ¿no? Eh, siempre la gente ya reconoce o dice, ¿no? Ah, eh, cuando hablamos de Gerardo Dix sabemos que estamos hablando ya del presidente de la FIPAS, pero en, en su entorno familiar, eh, ¿cómo es usted en casa si... ¿Un hombre igual, serio, líder en la familia o, o más tranquilo? O sea, o... No, no, siempre he tenido la, la iniciativa de ser el líder, ¿no? De manejar la dirección en todo, en mi, en mi familia con y en mi familia en la que me ha, me ha sido honrado dirigir muchos años en mi vida, ¿no? Entonces, y es un carisma que se lo pone, no es algo forzado, es algo que yo siempre creo que los dones y talentos los pone Dios y esos son inmovibles, entonces... Ahora los acepto y quiero seguir trabajando por eso, pero ya con una visión mucho más madura. Y de, debo reconocer, la familia siempre está un puntal importantísimo en el crecimiento de una persona. Y lo ha sido conmigo. ¿no? Lo ha sido todo tiene una etapa y ahora estamos en un proyecto también grande en el tema de proyectos feriales. Mm, creo claro. claro, sin duda. Eh, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la FIPAS todo lo que, Todos los detalles, organizar una feria es muy importante Y sobre todo la, la que ya tiene el sello de los paseños Y que es reconocida no solamente en la sede de gobierno Sino también en el resto del país Pero, eh, don Gerardo, ¿cuál era la música que escuchaba usted cuando era joven? Y le que yo he sido un joven muy hecho a la antigua Porque escuché y sigo escuchando de todo Menos reggaetón, ¿no? escucho de todo, <risa> pero no reggaetón, y me gusta la música clásica, la música rock, me gusta la salsa, yeah. me gusta la cumbia, me gusta la música romántica, soy muy romántico, pero me gusta todo tipo, las melodías, el piano, el violín, pero soy un hombre muy gustoso de esas áreas. De, de, de, de música. ¿Toca algún instrumento? Sí, yo tocaba guitarra y canto, qué ¿no? canto. Ah, ¿le, le hace el canto, le hago, le hago el canto y todas mis hijas han heredado ese talento, obviamente han mejorado, ¿Qué? son expertas en canto, pero me gusta, me gusta mucho cantar, soy un apasionado del canto, qué lindo, qué canciones le hace así cuando está con, con los amigos, ah, en un entorno mucho más, más más íntimo, románticas, sobre todo románticas, ¿no? de qué artista, no Roberto Carlos, hay, bueno, de, bueno, de todos los románticos, José José y bueno hay Sergio Dalma, es una bien, arte, bien, es una de latino, pero también canto de Andrea Bocelli, que es otra línea y otro género. Bueno, además el tono de voz le hace sí, claro, ¿no? Sí. Está ahí. ahí estamos todavía, Pocos <risa> poco roncos ahora, estoy prohibido de cantar, pero vamos a mejorar y vamos a hacer un espectáculo. <risa> <risa> claro, eso sí, para el cierre tiene que ser ahí, ¿no Gerardo? Es. <risa> bueno, eh, estamos conociendo un poquito más eh, de la vida aquí, de un gran empresario boliviano, Gerardo Dix, para la gente que nos está acompañando recién en la señal de Avia Yala Televisión. Y hablamos un poco de todo, pero lo escuchaba usted decir varios términos que son religiosos. ¿Es una persona usted que profesa alguna religión? Sí, sí, sí. Bueno, yo no creo en la religión, creo en el principio de la relación. Eh, ¿Con vida, algo? ¿Con, con Dios? Con Dios. Ajá. Señor, mi vida ha sido cambiado bajo su principio. No soy un hombre perfecto. En realidad nosotros no somos perfectos, somos perdonados, creo en ese principio. Intento seguir bien, obviamente tropiezo. Y esa es la calidad, de, pero nunca perder el norte. No, no, perder el norte. Y esa fue la fuente que me ha ayudado mucho a crecer. Y cuando cometo un error lo reconozco porque... No pertenece permiso. a ninguna iglesia. No, bueno, pues sí, soy cristiano sobre Aquí. todo, activamente no ahora en ninguna iglesia, pero he tenido grandes experiencias con, con iglesias que son de crecimiento, pero estamos ahora en un proceso siempre con Dios y haciendo a lo que quiere Dios de mí para el mañana. ¿De joven su familia qué, qué religión le inculcaba? No, mi familia de joven eran era era católicos, yo fui la única persona que me convertí de ser cristiano y luego toda mi familia recibió al Señor y fue una bendición, fue una bendición muy grande por el hecho de que en la vida hay que equilibrarlo, ¿no? pensamos que todo es lo material y somos pasajeros en este mundo, y la semilla la, en lo que ponemos por delante es el principio espiritual porque el espíritu en nosotros siempre va a vivir uh -huh. y ahora estoy en ese proceso y quiero seguir adelante pero todo tiene un proceso hermoso pero también doloroso en todas las facetas de cada uno. ¿Qué colegio estudió usted? Yo estuve en el Instituto Americano desde pre-kinder oh. hasta tercero intermedio de tercero intermedio a cuarto medio fue la vida rebelde, estuve por seis colegios, ¿no? <risa> se pasó por seis colegios. Muy parecido, estaba por, ahí. Sí, estaba por ahí. esa es la etapa de, de, de control y luego nos disparamos, y salí, bueno, estuve en Domingo Sabio, en muchos colegios. ahí aquí en La Paz. Aquí ¿Y de Paz. cómo se va a Santa Cruz? Bueno, ya. lo que pasa es que toda mi familia, mis padres vivieron en Santa Cruz y, yo, y me gustaba mucho Santa Cruz, ¿no? Pero en realidad yo paso más, mitad de mi tiempo en La Paz y mitad de la tiempo en Santa Cruz. Pero también fue por el tema de salud, ¿no? Yo tengo ciertos problemas cardíacos y obviamente el clima de Santa Cruz me hace bien. Pero yo amo esta tierra, estoy seis meses acá... Invirtiendo, trabajando, generando empresa acá, no, generando trabajo uh, aquí en la ciudad de La Paz. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver estaremos ya con nuestro sector que es muy esperado, se llama Tertulia y le estaré contando a nuestro invitado de qué se trata y cuál es la lógica y la hermenéutica de este sector. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes, por la señal de Avia Yala Televisión. Nosotros felices y contentos de tener a un extraordinario invitado especial esta noche. Ya lo hemos sacado un ratito de la FIPAS para que pueda venir a nuestros estudios de nuestro canal y poder compartir y también con nuestra audiencia que todos los sábados espera a nuestros invitados. Bueno, estimado Gerardo, aquí lo que hacemos es ponemos la fotografía una semana. De, ...de su persona y la gente va escribiendo así cositas que quiere saber... ...y por supuesto hemos tenido muchos mensajes... ...para comenzar... ...Karen Araceli desde la Ciudad de La Paz dice un abrazo gigante para Don Gerardo... ...me encantan las ferias sobre todo la FIPAS todos los años he participado, me imagino que debe ser expositora, pero dice que es espectacular y que toda la experiencia, igual Maribel Fernández, hoy hemos tenido muchas féminas que le mandan muchos saludos son don Gerardo, eso está bien, Maribel Fernández le dice que un abrazo gigante para don Gerardo, Katy Terrazas, abrazo, Dilma Parada, Pana Patricia, uy... La lista es importante Después vienen los cocachos ¿no? <risa> Más luego, ¿no? Vamos a hablar Para la gente, para la gente por si acaso Vamos a... En Tertulia nosotros eh, tenemos una, una hermenéutica Que es una preguntita de nuestra audiencia Y si no quiere responderla nos tomamos un sorbito de vino, ¿le parece? Sí, okay, claro que sí Pero antes, ¿por qué brindamos? Por el éxito, por la vida, por la salud Y por el cumplir siempre propósitos que cada uno tiene me parece es, salud. Estos son vinitos de productores tarijeños, le cuento. No, wow. sí, los saboreo, mucho. estoy un encantador y un fanático de todo lo que es Tarija y el gran Chaco. Hugo Alfredo Rocha, le manda un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, dice, ¿por qué no hay una FIPAS en Santa Cruz? Le mando un gran abrazo, mire, mire, mire. No, hay, hay, hay la está, fanaticada. Hay ferias, son Santa... mejores allá. Pregunta, eh, ¿cómo... ¿Se conquistaba una mujer en sus tiempos, don Gerardo? Dice Hugo Alfredo. Ah, bueno, con, la, con ser sincero, claro, romántico, sobre todo respetuoso del lugar, pero sobre todo con un corazón sincero. Un ¿no? corazón sincero si, si quería conquistar una buena mujer. Romina Vargas, le mando un abrazo desde Cochabamba, dice, gracias por acompañarnos, siempre los sábados, por la... gracias Romina, más bien a ti, las gracias por seguirnos en el programa. La pregunta para el entrevistado, dice, su entrevistado que tuvo cinco hijas, ¿estaba buscando el varoncito? Las cinco hijas las recibí con, con mucho amor y sí, estaba buscando el varoncito. Sí. Tuvimos la insistencia, pero bueno, he sido muy feliz con mis cinco hijas y y es diferente el papá con cinco hijas, le Chocho, debe ser el... Chocho y también es más complicado, pero <risa> gracias sos? a Dios eh, me permitió tenerla a las cinco y he sido muy feliz. ¿Es celoso usted? Bastante. Bueno, era, era bastante celoso y creo que ha sido un error. Creo que nosotros debemos dar el lugar a cada persona que, que sepa volar. Yo en eso creía siempre a, acaparar las cosas y no fue muy positivo, pero... Ya todo se tiene que ir ordenando poco a poco. ¿Qué edad ¿De qué edades son sus hijas? Tengo una hija de 31 años. ¿La mayor? La mayor. Carol que sigue, creo que de 29, 28. Eh, Daniela de 25. Geraldine es de 20, 20, 21. ...y a la más pequeña que se ha da dado en broche de oro... ...es Antonella, que tiene 15 años... ...ah, mirá, cinco morcitas... ...pero bien, ¿no?, como zampoñita... Oh, ...muy Ajá. bien... ...a ver, aquí, Ana Patricia, le mando un abrazo... ...dice Don Gerardo, qué guapo se ve en la televisión... ...gracias... Mándale son, un saludo a la Ana tela. Patricia... <ríe> ...pregunta... ...¿qué es el amor para usted? y eh, bueno, el amor es eh, el todo, ¿no?... ...el amor es eh, el sentido de vida, creo yo... ...porque sin amor... Es un lo que resuene, dice la palabra, pero sin amor no, no le veo existencia. Para mí el amor, hay diferentes tipos de amor. Hay el amor a Dios, el amor en pareja, el amor por hacer las cosas en el trabajo, el amor por tu país o por tu departamento. Pero creo que el amor para mí es todo. Carlos Ávila, desde la Ciudad del Alto, igual le mando un gran saludo. Gracias. Pregunta lo siguiente. Yo soy un pequeño empresario, me encantaría apoyar y aportar en la FIPAS. Eh, pero tengo entendido que es difícil ingresar, ¿es cierto? No es difícil. Ya, ya se van, hoy tenemos todos los, todas las empresas llenas, uh -huh. tenemos seis, cinco pabellones llenos y tenemos lista de espera. Quisiéramos, y es un gran sueño mío, no cobrar de lo que me cobran... Claro. ¿no? O sea, es decir, eh, yo quisiera entrar en otras instancias de cobrar, mostrar la calidad que se muestra, espectáculos, escenario, decoración, ventas claras para el empresario pero quisiera hacerlo, pero eso ya va a depender de la normativa, de la cual no estoy de acuerdo, porque sofoca obviamente una industria ferial que va en crecimiento, sobre todo entonces he sido dirigente de la pequeña industria, formamos el campo ferial con la pequeña industria de artesanía y creo en ese sector definitivamente. Sí, salud, salud por favor, por los pequeños y medianos productores del país. ¿no? Así que salud por ellos. Bueno, pero siempre hay que hacer un esfuercito, ¿no? Hacia el amigo también, me imagino que hay otros pequeños empresarios que se animan a la FIPAS. Yo conozco varios que sí han sido parte de, de, de, de los otros eventos. Que, que se ha tenido, las otras versiones y sin duda ha sido para ellos una gran experiencia y que ahora continúan, más bien están esperando finaliza y esperan que cada, cada nuevo año vuelvan otra vez a ingresar porque les va muy bien en ventas ¿no? y es más hacen conocida su empresa. Hay, hay empresas que han comenzado siendo micro, pequeñas y ahora son grandes claro. empresas, pero hay un compromiso mío y no me voy a olvidar de esto y lo hago ante cámaras, nosotros vamos a hacer eventos dirigidos a ese sector, y con la misma calidad que tiene pipas ¿no? pero llegar a un espectro grande que tiene la pequeña empresa para que obviamente genere mucho más ventas. Anel Hermosa dice, he estado viendo muy atenta el programa, un abrazo para el señor Gerardo, qué excelente persona. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula que de vender pizarras logre ser ahora lo que es usted, un exitoso empresario? Muy linda la, la pregunta fe. de Anel, mándale un abrazo la, también, por un favor. Un saludo Anel y gracias por tu pregunta, porque eso me va a ayudar a desenvolver más. Es la fe, la certeza de creer en lo que uno sueñe, Llegué a ser vendedor en las calles y gracias a Dios me he puesto ahora en un sitio importante de ser empresario, con visiones mucho más. Pero nunca pierdan la fe, nunca pierdan el norte y siempre sueñan sobre todas las cosas. No se desanimen, es muy difícil hacer, no te respondí esa pregunta, si es difícil hacer empresa de la paz, yo digo que sí. Las, no, hay, no, hay, no es clara la forma de, de proceder, se nos oprime mucho, pero que tiene talento lo tiene. Y todos tenemos talentos, no hay nadie que no tiene talentos Así que dale con todo, de, sueña siempre y persevera hasta el final bien, okay, Muy buen consejo querida Nelly, para nuestra audiencia también Rafael Astorga, desde la ciudad de La Paz Igual no me pierdo ninguna de las versiones de la Fipaz. Dice, Rafaela, voy con mis hijitos y con toda la familia Disfruto y me llevo muchas cosas de los stands ¿no, La pregunta es la siguiente, dice, tiene cara de pícaro ¿Fue alguna vez enamoradizo de joven? Dice, a ver. No, no, no. no yo Muchos sí. lo chequean, ¿no? Y a, a, no, a nuestro no, pícaro entrevistado. Más. Pícaro, bueno, ¿en qué sentido? ¿Y de dónde viene, ¿no? <ríe> pícaro en tema de, de, de conquistador. Yo pensé, no? cuando puse la foto, lo voy a decir sinceramente, que iban a haber muchas más preguntas de empresarios, pero veo acá y la lista es. Puras féminas. No, no, no, soy picarón, creo. Un saludo, Pero, un ver, saludo. De moda, lo por... he hecho poner rojo, habéis sí, entrevistado hoy no, día. Es, es, es, es la luz, no se preocupe. <risa> a, ver, a ver, don Gerardo, ¿de joven cómo era? ¿Era enamoradizo, coquetón? Sí, sí, sí, siempre he sido enamorado, siempre he sido romántico, ¿no? Pero romántico de cuando me enamoraba era de una sola mujer, no no, no era los que me gustaba picar por uno haciéndose el, el, el hombre o el macho, no, no, era muy respetuoso. He sido siempre respetuoso y, y, y voy a seguir siendo en esa línea. Ana Pintado, le mando un abrazo igual desde la ciudad de Sucre. Saludos Sucre. Dice Sucre lo mismo, está pidiendo cuando una feria aquí en Sucre organizada por toda su empresa, dice. Vamos a, tenemos un proyecto muy grande que son ferias itinerantes, pero no dependiendo de infraestructuras físicas, sino de lo que ya tenemos cantidad de domos, geodésicos. Ah, qué lindo. Y que podemos hacer un evento ferial donde nos permitan hacerlo, con toda la calidad y la experiencia que tenemos. Así que vamos a ir por todo Bolivia, no se preocupen. Y Sucre también. Qué bien, qué bueno. ese, ese dato importante, ¿no? Porque Santa Cruz lo estaba pidiendo, uno de los de, de nuestros amigos de la audiencia. Igual aquí la señorita Sucre. Camila Mariaca, le mando un abrazo, un saludo para la FIPAS, dice que ya fue. Eh, la anterior versión y ahora espera ir los próximos días, ¿no? Es lo que Bienvenida. nos señala, sí, sí, perfecto. Sí. Y pregunta: ¿Cuántas novias tu, tuvo don Gerardo? ¿Las contó alguna vez? es sí? una entrevista acá de, de, de amor y no, no tanto el empresarial. No, yo no creo que haya pasado de, aunque no crean, de, de, siete, de siete novias, contando los la ultimita, Sirley Paredes, igual le mando un saludo desde la Ciudad del Alto, dice que le encanta que ya es tradición con toda la familia visitar la FIPAS y la consulta es la siguiente, ¿los precios se mantienen? Mire, qué importante pregunta, Si cinco años atrás nos mantenemos. La calidad de eventos, de espectáculos que vamos a tener son para cobrar el doble como otras ferias lo hacen. Hoy no, hoy no, vamos a mantener los precios mayores, 25%, menores 10 y vamos a tener a grandes artistas y un escenario espectacular, una decoración, no, vale la pena, 25 ahora no es nada, es decir, para esparcirse el cine cuesta más caro que 25 no, volviendo no. y esto obviamente no es un cine, sino un aporte a la, a la economía del país. Sin duda, muy bien, lo ultimito, bueno, ya lo acabamos Yo ya, estoy las preguntas. <risa> <risa> <risa> gracias, ha pasado muy bien las preguntas no, del no, de claro. sector de la tertulia. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver ya estaremos casi en la recta final, por supuesto con nuestro invitado especial de esta noche, Gerardo Dixmealla, quien nos comparte parte de su vida y también de los éxitos que tiene junto a la feria más importante de La Paz y de Bolivia, la FIPAS. Pausa y volvemos. Gracias por su preferencia, nosotros continuamos con más. Qué rápido pasa el tiempo, ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero... Estamos disfrutando, y espero que así esté nuestro entrevistado, no, así Iván, es, así es, así Gerardo. ¿Sí? Felices, satisfechos, porque cuando uno habla de sí mismo o emite lo que ha vivido, es, es una satisfacción. Es bonito ¿no? recordar también, Sobre ¿no? todo, sobre todo. Y hablando de recordar, nosotros vamos a iniciar este sector que se llama Bitácora, en el programa referentes. Adelante con la característica y, vamos, y vemos la primera imagen. Bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado que pueda ver la pantalla. Tenemos la siguiente imagen, por favor, y nos va comentando un poquito. Ya hablábamos de aquí, de sus hijas. A ver, adelante. Vemos la imagen que nos dice producción. Ahí está. A ver, no. ahora sí, me dijo las cinco hijas. La, la ¿Quién es la mayor? La primera es la que está a las mías, se llama Priscila. Priscila. La segunda es la que está a mano derecha. No, a derecha. Esa, mía, derecha mía es Carol. Ah, eh, Izquierda es la tercera, que es Daniela. Daniela. La que está al lado de Carol es Geraldín, mi cuarta hija. Y la pequeña es Antonella la, Antonella, la pequeña. ¿Qué le dice a sus hijas, don Gerardo? Bueno, sobre todo el hecho de que la razón de vivir siempre ha sido ellas. Siempre ha sido mi consigna trabajar, luchar por ellas. de generar, obviamente, un buen ejemplo. Nadie es perfecto. Pero sobre todo que asimilen la, la buena experiencia de, de un papá que les amó. Debemos aprender a mirar lo bueno de la gente, no lo malo. Así crecemos. Muy bien. La siguiente imagen, por favor. Vamos a ver la siguiente fotografía en el sector de Bitácora. Vamos viendo la foto número 2 para que podamos conversar un poquito también con... ¡Wow! ¡Más chiquitas! Sí, sí, desde año. ¿Esto ¿Dónde era? Esto era en una casa que teníamos, no, la casa de mi hermano, creo que estábamos viendo el... ¿Qué están celebrando? Año Nuevo. El año, año Nuevo, creo que es el 2010. 10 dice, ¿no? Sí, estamos las... hablando de ya varios 12, años, 12 años atrás. 12 ¿no? años. Sí, de experiencia más pequeñas. Y ahí están cuatro de mis, de mis cinco hijas. Sí, miren, la menor. La menor. Ah, bueno, yo tengo igual cinco cuatro hermanos, aparte de mí, y cada uno tiene su perfil y su carácter diferente. ¿Cómo son ellas? Totalmente diferentes. Tienen el carácter fuerte. ¿No? Todas son de carácter fuerte, eh, en, en sólidas en sus decisiones, pero algunas son más tiernas, otras enérgicas, otras calladas. ¿Alguna anécdota que recuerde de alguna de sus hijas? Así que haya dicho usted, <risa> Dios mío. Bueno, eh, mi segunda hija... sí revelar el nombre para mi, no deschaparla segunda, a nivel nacional. Hija, <risa> una de mis hijas no me, no me dejaba salir. Salía a algún celosísimo, lugar, bueno. celosísima. Y me iba a pie, teniendo siete años, a un teléfono público a llamarme, porque no había celulares, nada. Claro y me llamaba y tenía que volver al estás, momento. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que tienen así toda toda una travesía Ay, linda experiencia pero eh, eh, obviamente con muchos con muchos impactos porque eh, después recibió una, una buena llamada de reflexión de que tiene que ver tus que papás sí. claro ¿no? Eh, ¿Qué son ellos? ¿Están estudiando alguna? Sí sí el, eh, que... tiene Daniela es ya casi arquitecta Carol está estudiando ya es licenciada en, en comunicación corporativa está con una posgrado en España Geraldine ya está estudiando psicología y Priscila obviamente es una persona que ha estudiado mucho arquitectura y otras raras damas como lo he hecho yo y Antonella que está todavía en, en, en colegio ¿Van a heredar me imagino también ese, ese espíritu empresarial líder? Sí, sobre todo esa es, es la función de un padre no es, es eh, delegar la, la uh -huh. verdadera esencia que es el liderazgo y la continuidad de lo que se pueda dar. ¿no? Vemos la siguiente imagen, por favor. ¡Wow! Ahí tiene un reconocimiento. ¿Cuándo era eso? No, eso ha sido la anterior semana. Mira, ah. la Cámara de Diputados nos ha hecho un reconocimiento a la FIPAS. Hoy nos han hecho otro y sin buscarlo, reconocen el arduo trabajo de haber aportado y nos ha... Nos ha, nos ha dado una linda tarde de alegría eh, reconocimiento. Ah, qué linda imagen Y aquí también vamos a sí, poder sí, sí, Te, te los... lo muestra también este reconocimiento De la Cámara de Senadores sí, sí, aquí lo En esta eso versión ha sido, Eso ha sido hace media hora sí. atrás Un lindo <ríe> reconocimiento. reconocimiento Gerardo Dix Mealla, Presidente Ejecutivo Fera Internacional de La Paz ¿No? La Brigada Parlamentaria Del Departamento de La Paz En la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Este reconocimiento Bueno, la pasión de, de hacer empresa va más allá de esos logros, ¿no? Estos ya son los frutos que uno va recogiendo en el camino sí, y que sin duda sí. se agradecen, pero el objetivo de usted era pues cumplir ese sueño, ¿no? De poder sí. ayudar a las demás empresas. Sobre todo, no son reconocimientos que ayudan y alegran. Claro. y motivan. Pero todavía seguimos soñando, todavía queremos seguir creciendo, todavía queremos seguir aprendiendo también claro. y cambiando lo que hay que cambiar. Vamos con la siguiente imagen, por favor aquí en nuestro sector de bitácora. A ver, sinceridad ante todo, don Gerardo, ¿qué le va a decir a este hombre que ve usted en la imagen? Uy, que no se ve tan bonito como acá. <risa> Pero es un hombre que ha luchado, que, que, que tiene que seguir peleando por lo que cree. Ahora tenemos nuevos retos, nuevas visiones y metas eh, con una perspectiva no diferente, ¿no? Eh, sobre todo creyendo en Dios, creyendo en el en apoyar a la gente, y sobre todo creyendo eh, en esa fe en, en uno mismo y aportar para mañana lo que Dios quiera. ¿Se imaginaba de más jovencito estar así? Eh, yo creo que sí, cuando le decía dejaba una tarjeta y quería ser gerente, eh, estaba con mi overol, con, con mi talado instalando, Siempre tenía que ser como gerente y tenía mi escritorio todo igualito, ah, parecido qué lindo. a eso. Desde joven siempre tuve un. Se proyectaba eh, eso. Sí, escritorio es parecido. Qué genial, qué bonito. Bueno, la producción también se ha contactado con gente de su entorno y vamos a ver el siguiente video, por favor, eh, de colegas de trabajo, quienes también le expresan su cariño y que sin duda eh, quieren decirle algunas palabras. Veamos, por favor, el siguiente video. Adelante. ¿Cómo están? Soy Daniela Jiménez y desde la Dirección de Comunicación de la FIPAS hoy quiero transmitirle algunas palabras importantes para nuestro Presidente Ejecutivo de la Feria Internacional de la Paz el señor Gerardo Dignealla, un empresario exitoso y visionario ya más de 21 años de trayectoria que ha sabido respaldar a todos los empresarios a todos los emprendedores del país y quien ha aportado al desarrollo de nuestra Bolivia Hoy respaldamos también su trabajo y le vamos a apoyar hasta el final de esta Feria Internacional de la Paz 2022. Nuestro agradecimiento a nuestro gran líder, Gerardo Dignia, que es una escuela de aprendizaje. Lo queremos y lo respetamos a nuestro presidente ejecutivo. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Daniela Jiménez, directora de comunicación, Muchas le brinda gracias. este cariño y este aprecio, pero también tenemos algo más. A ver, adelante con el siguiente video, por favor. ¿Cómo están? Eh, desde el área comercial, eh, queremos mandarle un gran saludo al señor Gerardo Dick, presidente ejecutivo de la FIPAS, de la Feria Internacional de La Paz. Mi nombre es Osvaldo Castañón, soy el director comercial ya desde hace unos 12 años atrás que estamos trabajando con el señor Gerardo, desde que hemos comenzado en el Coliseo César, la zona central de la ciudad de La Paz, ahora ya en el campo federal marca zona sur. Quiero decirle al señor Gerardo que... Siempre hemos estado acá, pecho a pecho, como él dice, trabajando hombro a hombro, codo a codo, con las mismas ganas, con el mismo ahínco, con la misma casa que nos caracteriza a todas las personas que trabajamos en esta empresa. En decirle al señor Gerardo de que es una persona que realmente ha podido levantar esta empresa desde sus cimientos, desde, desde, que, era una, desde que era un evento pequeño, ¿no? que nos han consolidado o considerado que somos un evento pequeñito, uno de los más pequeños del de occidente, pero ahora somos el evento más importante de todo el occidente y del país. ¿no? Quiero decir al señor Gerardo de que es una persona que realmente ha marcado muchas cosas en la vida de todos sus funcionarios. Creo que este, esta empresa ha sido una escuela muy grande para muchos, donde hemos podido aprender, hemos podido solucionar, hemos aprendido muchas otras cosas que no nos competen en el sentido de que estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Como una familia, ¿no? Qué lindas palabras, ¿no? Le mandamos un saludo a Osvaldo Castañón, dirección saludo, comercial, claro. dice No he podido aprender muchas otras áreas, ¿no? Sí, sí, y él sí. recuerda desde lo que era un pequeño emprendimiento una actividad, Ajá. hoy en día la feria más importante. Sí, sí, es el, el equipo. Siempre dije que uno no es el que hace, sino es un equipo solidario, eh, cohesionado, ¿no? Y, y Osvaldo ha tenido una linda experiencia y te sigue acompañándome todavía. Tenemos otro video, por favor, adelante. Ese es el cariño y el aprecio de los colegas que también son parte de eh, esta gran importante actividad de la que tenemos como, y que la que nos, la conocemos nosotros como es la Feria Internacional de la Paz. Veamos, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es soy del Departamento de Comunicación y Publicidad y Diseño. En esta ocasión quiero mandar un saludo fraternal al señor Gerardo Dick, quien es presidente ejecutivo de la Feria Internacional de La Paz. En esta ocasión quiero mencionar que ha sido muy ameno trabajar con él, tanto con sus ideas, las innovaciones que él tiene, y yo sé que en esta gestión toda la feria, toda esta feria, todo este movimiento económico que va a tener la Feria Internacional de La Paz, va a ser todo un éxito. Así que mencionar señor Gerardo, que vamos a lograrla, vamos a romperla este año y vamos a estar hasta final con usted. Y seguimos, vamos a la FIPAS. Claro que sí, la invitación está hecha, vamos todos a la FIPAS. Pero ya casi en la recta final de nuestro programa, queremos también que usted pueda escuchar las palabras de un ser muy querido para usted. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te mando este video en representación de todas tus hijas. Decirte que estamos muy orgullosas de ti muy orgullosas de todos los logros que se han logrado hasta ahora, de ver como el evento que empezó desde cero ahora es tan grande, por tanta dedicación, tanto esfuerzo y tanto amor sobre todo que se le, ha, se le ha dado. Nosotras bendecimos tu vida, decirte que te amamos, que siempre te vamos a apoyar y siempre vamos a desear y pedirle a Dios de que siga siendo ese padre que ha sido con nosotras, ese compañero y sobre todo ese amigo incondicional en todo momento. Te mandamos un beso, un abrazo gigante. De verdad estamos muy, muy, muy felices de, de, de lo que has llegado a hacer hasta el día de hoy. Lindas palabras de Carol Dix, su hija. Sí, sí, sí, muy emotivas. Es la hija que siempre, todas mis hijas me han acompañado. Hemos pasado tiempos muy duros y, y me gusta mucho ver las cinco fotos de mis hijas y que mi hija Carol desde presentación de ellas pueda motivar mi corazón y darme más energía. Ninas palabras, ¿no? Sí. más emocionó un poquito ahí cara sí, sí. con el papá, súper sí. cariñoso usted con ellas. Siempre sí, siempre he sido, siempre sido súper cariñoso. <risa> Nunca quiero perder, hay caminos diferentes, pero sobre todo voy a ser siempre el papá con ellas, que eso es lo que manda Dios y manda mi corazón. Iniciaba este miércoles eh, la FIPAS 2022, todo un éxito, mucha gente. Diferentes invitados de diferentes rubros también de la política, eh, autoridades regionales, pero también sobre todo la población paseña que hacía filas y filas para poder ingresar al campo ferial. Ha sido un éxito total, es el fruto del trabajo de todos. Ha sido un sueño que se culmina en este año, pero se proyecta más. Ha sido beneficioso escuchar comentarios de, de, de, de los que nos han visto y han apoyado, pero creo que ha sido un éxito, un éxito no solo de una persona, porque es un éxito de un equipo, de, un, de todos que han pasado en la pipas, y lo que ven ahora en el, en el campo ferial es el éxito de todos ustedes. Claro. El apoyo al sector industrial, a la, a la industria ferial y al empresario genera ese efecto que es multiplicador, así que lo seguimos esperando, nos quedan todavía siete días de, así de, de feria, así que vengan y los esperamos con los brazos bueno, y el corazón abierto. Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué vamos a tener ya en estos próximos días? Hoy 15 de octubre y estaremos hasta el 23. Bueno, se viene la Miss Paz, se vienen unos grandes conciertos, se vienen obviamente unas representaciones importantes de, de, de, de artistas que van a estar y se viene mucho, pero mucha alegría, ¿no? Mucha alegría y un cierre total que lo vamos a hacer el próximo domingo con el éxito. Creemos y vamos a superar, superar taquilla porque ya los tres días que estamos acá ha habido un lleno total. Claro, y en cuanto a la, las intenciones de negocios, las ruedas de negocios, que también son importantes, que muchos empresarios eh, buscan esos espacios para poder también entablar y relacionarse con otros empresarios. El 17-18 va a haber Ajá. un evento que es la rueda de negocios, va a ser presencial y va a ser virtual. ¿Qué características? ¿Qué tiene? Que tenemos cuatro países compradores que van a estar enlazados en la ¿Qué? red y van a preguntar y van a ver si hacen negocios con ¿no? grandes empresarios allá con los proveedores aquí en Molina. Bueno, ya para finalizar esta entrevista ¿Cómo le gustaría que lo recuerden, don Gerardo? Marcando no sé, Es una pregunta interesante eh, Cambiado Que reconozco mis errores Que sí quiero seguir creciendo Quiero marcar una huella acá Acá, no en el país sino en, en lo que pueda dar Pero sembrando siempre amor ...y también reconociendo que uno ha fallado... ...pero eso me ayuda a crecer más... ...y feliz ahora en un entorno... ...y en una vida que quiero comenzar... ...obviamente con un principio fuerte... ...de lealtad y de fe... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... ...estos 60 minutos Don Gerardo... ...espero haya sentido muy feliz y en casa... ...y que pues tengamos muchas otras ferias más... ...muy feliz agradecer, es un programa diferente... ...me ha tocado el corazón... ...me ha insertado más baterías para seguir adelante gracias, en serio, por, por este espacio que me ha hecho, un, un, ha sido un bálsamo que ha venido de allá. Muchas gracias, don Gerardo. Gracias. Estuvo con nosotros Gerardo Dix Mealla, presidente ejecutivo de la Feria Internacional de la Paz. Y por supuesto, la invitación está hecha hasta este 23 de octubre. Así que vaya, asiste con toda la familia. No solamente hay sorpresas, sino tenemos también la cartelera impresionante. Pues de todo, para que pueda disfrutar. Nos vemos. Gracias, Bolivia. Hasta el próximo sábado. Adiós. Gracias.